Estamos viendo aquí una caravana, señor Jorgelis. ¿Dónde fue esto? Eso fue ayer a partir de las 3 de la tarde, eh, iniciando desde la comunidad de Porquero y concluyendo, donde hicimos recorrido de todo el distrito municipal, concluyendo en la comunidad de La Marga, la cual eh, selló nuestra victoria y se ve que el pueblo sigue, sigue de la mano con nosotros y no, y no va a dar la oportunidad de seguir trabajando en beneficio de ellos. Como ustedes pueden ver, lo concurrida que fue, ahí no, puede, no se puede decir que se está malgastando dinero del Estado, como ya se ha dicho, vamos independientes, es el pueblo en la armonía y haciendo un esfuerzo y sacrificio, como lo hizo también ya en el año 2016. Nosotros tenemos la gran ventaja, que hemos hecho una gestión destinada a nuestra gente, asequible, que la persona tiene confianza en que Jorge Jorgeli anda en las calles, se para con los ciudadanos, se para en la casa, estamos siempre al lado de nuestros ciudadanos y de esa manera eh, no, hemos no hemos ganado el gran aprecio de nuestra población. Dígame una cosa, eh, como director te ha correspondido enfrentar el tema, porque ustedes están en una zona eminentemente agrícola, Así es. de producción de arroz en su gran, en gran mayoría, mayoría sí. porque hay plátano y batata, hay otros, batata, otros rublos. Pero en tiempos pasados se había tenido claro de que había una coordinación, primero en las fechas de producción y los momentos en que se está en clase, es decir, que los liceos o las escuelas están funcionando. El tema de la aplicación de los pesticidas, de los de la, eh, se logró que no he vuelto a escuchar otros escándalos respecto a, o llamados, porque aquí este programa debió de asumir eh, la proyección de esa noticia, buscando una manera de que se tenía claro de que había unos tiempos y si el ayuntamiento es, lo, ha, lo ha concretado eso. Sí, eh, ya gracias a Dios. Eh, se está controlando en, un, en una gran parte. Como usted lo dice, eh, ya casi no están pasando casos. Hemos ido educando a nuestros productores. Como usted mismo lo dice también, nuestra producción, el mayor fuerte de producción de nuestro distrito municipal y la provincia de Duarte es el arroz. Y de esa manera eh, estamos preocupados para que nuestros productores puedan controlar eso y avisar a tantos a planteles escolares como también a la misma población, porque la misma población es afectada por esa situación, la cual eh, hemos visitado a muchos dueños de agroquímicos para que produ productos y a la compañía, productos que sean perjudicados en gran, eh, una gran situación a cada ciudadano, que, sean, eh, que se prohíba la venta o el, el uso en esos productos agrícolas. Señor Jorge Elis, vemos que en los últimos días se han manifestado eh, eh, moradores de, de esa zona de Cenoví y no, no, no encajamos bien el lugar específico. Solicitando el arreglo de, de, de una calle. Eh, ¿eso, ¿Ese lugar pertenece a Cenoví o es responsabilidad del ayuntamiento? Explíquenos eso. Sí, mire qué bueno que usted bueno, hace mención, que usted hace sí, mención. Es importante de eso. destacar eso. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para eso. Eso ha sido un gran error, los medios tienen que tener mucho cuidado con eso. Eh, nosotros hagamos frontera con la provincia de La Vega, en especial con el distrito municipal El Ranchito, la cual, esa calle donde vivía nuestra insignia del merengue, don Eladio Romero Santos, sí. pertenece al distrito municipal El Ranchito. Se nos vi, gracias a Dios, nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo y se está haciendo el debacheo de todas las calles. Así lo hemos estado haciendo, reconstruyendo las calles e implementando la imprimación en las, en las calles y en, las, eh, y en los caminos que necesitaban de eso. Y ya con ese proyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, estamos en espera de que ya vi completamente sea asfaltado y que todas las calles sean, eh, se le haga uno, un recapeo de un asfalto para eh, todo los esfuerzo de nosotros, ya eso sea una realidad, ya que el ayuntamiento ha hecho una gran inversión y que el Estado no va a dejar que eso se pierda porque eh, por no ir a, a terminar de asfaltar esas calles, que va en beneficio de todos los ciudadanos del Distrito Municipal de Zenobis. Una pregunta, ¿qué recibe el Distrito uh -huh. eh, por la Ley 166 del Presupuesto Nacional eh, y de los municipios? Sí, la Ley 176-07 esa ley allá, por, por, gracias a esa ley hace que allá llegan 2,491,000 millones 491 mil pesos además de los ingresos propios que nosotros ¿en cuánto re andan? recolectamos eh, mensualmente eh, eso varía de 30 a 50 mil pesos y anteriormente nosotros entramos recibiendo 14,000 mil pesos mensuales y o sea ya está en 60 o 50 pesos hemos mil. hecho una gran, un gran trabajo sí, es un asunto de educación continua, así es, ¿cómo más o menos distribuyen estos recursos eh, para el distrito totalmente como manda la ley, el 40% para inversión de obra, el 25% para el gasto de personal el 31% para servicios y un 4% para género y salud Jorge, sería interesante escuchar nuevamente, en principio me parece que lo decía eh, las necesidades que tiene en este momento el distrito y que de continuar su gestión, pues usted estaría abordando para darle eh, cabida a realizarla Sí, Nosotros, con respecto a las iglesias Hemos hecho una gran inversión En reparaciones en ambas Católica y evangélica Hemos trabajado muy bien ahí Ahora tenemos Es decir, el... que usted cumple con, con, con la constitución Que esto es un pueblo Laico, laico Que hay eh, la muy oportunidad de, de culto Claro que sí Nosotros somos personas Te invierte, personas... invierte tanto en, en la iglesia católica Como en las ...protestantes... ...en todos en todo nuestros ciudadanos... Correcto. ...y así mismo ellos también tienen el derecho... Eh, ...cuando tenemos obra por ejemplo... ...la construcción del Club de la Boca... ...que está, ya un, se inició el año pasado... ...y estamos ya en proceso de construcción... ...para hacer un remozamiento de ese club... ...también la cancha de la comunidad de Genimillo... está en proceso, eh, ...se inició para seguir continuándose en este año... ...y así tenemos un sinnúmero de obras que queremos complementarla. Hay una muy importante, la cual nosotros como jóvenes queremos ya que Senoví sea un ejemplo en esta parte. Nosotros ya tenemos diseñado un, un sistema de seguridad, la cual tiene ocho puertos de cámara para que sea monitoreado Senoví completamente. Para así nosotros garantizarle a Senoví seguridad y que la persona tenga el temor de hacer las cosas porque sabe que va a ser eh, descubierto. ...al menor tiempo posible. Esto lo tienen visualizado ya para cuando... ...el próximo periodo. Así mismo. Jorge Elis, tenemos entendido que usted cuando llegó ahí... ...encontró deudas y que... ...¿qué usted ha hecho con esas deudas que tenía el ayuntamiento... Eh, ...o la, la Junta Distrital al momento de usted llegar? ¿Y cómo está ahora mismo el, el ayuntamiento con relación a los empresarios... A, a, a, ...al comercio de allá? Sí, con respecto al comercio de allá nosotros estamos en armonía. Eh, decidimos hacer un acuerdo con ellos... Y de esa manera nosotros a partir del tiempo eh, lo hemos cumplido. Actualmente ninguno de los empresarios comerciantes del Distrito Municipal de Senoví, nosotros tenemos deuda con ellos Solamente tenemos deuda en algo con la bomba de, de saco Senoví. Pero después la mayoría de, de comerciantes, nosotros tenemos el balance ahí en cero y cumplimos y le hicimos el pago de todas las deudas que había dejado la gestión pasada. Que ascendió a 12 millones de pesos, como lo hemos dicho. ¿Cuánto? 12 millones de pesos que tienen su sustento y que han sido pagados por nuestra gestión. Casi es decir, un, ustedes heredaron una deuda de cuánto? 12 millones. 12 millones. De pesos. ¿Cuántos años duró la pasada gestión? Seis años. ¿Y en ahora? En combustible. En combustible, no, en, ah, todo, en, en todo. todo. ¿Y ya, cómo ya. está la deuda en este momento? Nosotros nada más tenemos deuda en la, en la, en la bomba de saco Cenobi porque el, el, el pago de este mes ha sido eh, largo, sí, pero ya normalmente Normal, tenemos... a principio de año el nuevo presupuesto. ¿Y en qué tiempo ustedes aprobaron el presupuesto eh, distrital? Sí, mire, en ese caso nosotros por eso queremos eh, que haya una renovación y que sea el pueblo que elija a las autoridades vocales y a los alcaldes. Nosotros hemos ido con un grupo de regidores, la cual no le interesa el beneficio de ese y se demuestra cuando ya llevan dos años que no aprueban el presupuesto de los recursos de Senoví. ¿Cómo? Porque nosotros sesionamos el 28 de noviembre y ya el 15 de enero teníamos eh, tenía sección convocada y no se realizó porque no hubo coro a esa altura de ese mes. Convocándose para que haga una, una sección extraordinaria, después se convoca para una ordinaria y tampoco hubo coro. Y Senoví no puede estar paralizado. No. Por eso está la ley ahí. No, la misma ley y nos da restaura la... el, el anterior. Es decir, que usted Así está mismo. trabajando con el presupuesto 2017. Así es. Por, por tal motivo la ley no permite. No ha habido incremento ni se sabe, ni se ha, ni se ha reducido. No ha habido reducción de. Ha, ha habido incremento. Ah. Ha aumentado. Y se le, por ejemplo, las obras... ¿Y entonces qué han hecho en ese sentido? Se, se le ha... ¿Se ha reestimado? Sí, se le ha reestimado y las obras eh, son las que varían, porque ya después que una obra se construye en un año, ya eso se modifica y, y ha aprobado de esa manera por la Cámara de Cuentas y Contraloría y dije pre, la Dirección Nacional de Presupuestos. Eh, Jorgelis, eh, ya en la parte final de la entrevista... Eh, naturalmente un mensaje final a los votantes y cómo se vota por usted en Zenobí. Así es. Eh, bueno, me, le doy las gracias a todos ustedes por invitarme al tan importante programa de mañana que se ha convertido en un toque de queda de los ciudadanos de San Francisco sí de Macorís y también así de nuestro distrito municipal de Zenobí. Saludo a la gente de Zenobí. Así es, a todos darle las gracias por el gran apoyo que demostraron. En, en el día de ayer y es darle que al trabajo fuerte viene ahora y que el próximo domingo tenemos que demostrarle que la decisión la tiene el pueblo, que no la tiene nadie, ninguna persona en particular, sino el pueblo dominicano, que esa es la gran democracia y la gran soberanía que tienen los ciudadanos, de demostrar y elegir a su persona. Por nosotros pueden votar en la casilla número 3 ...del Partido Revolucionario Dominicano... ...PRD, Vota Blanco... ...luego de marcarme... ...a mí en la casilla número 3... ...puede... ...marcar... ...uno de los cinco rey, candidatos regidores... ...que tenemos... ...el de su preferencia... ...cinco candidatos... ...que han realizado una vida... ...en Cenoví, ...personas de trabajo... ...que han cumplido... ...con cada una de las áreas... ...de nuestro Distrito Municipal de Cenoví. ...el Deporte... Siempre hemos estado de la mano como joven al fin del deporte de, y demás cosas importantes que son de nuestro Distrito Municipal de Senoví. Votando por uno de ellos, elige también personas que sean honorables a, a nuestro Distrito Municipal de Senoví desde la Junta Municipal de Senoví. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Jorge y... entonces a la vicealcaldesa y con ella a los regidores, sí, a los regidores. Sí, vamos a enfocarlo por favor Y agradecer y... a Jorge Luis Saldívar Y éxito en esta carrera Gracias Jorge Luis Saldívar Mena como deseamos candidato a director del Distrito Municipal de Senoví y su boleta, y solo falta uno eh, sí. de regidores, ¿sería que se le llama ya Dos. dos. vocales. Que se pueden ver en la boleta. Sí, pues aquí está la, la, la número tres. Sí. La vice-directora. Faltó aquí José y... José Holguín también. Y José. Ah, que son dos José. Dos José sí, dos José Holguín y José sí. Guzmán. Sí, sí, Muy sí, bien, pues bueno. le auguramos todo el éxito del mundo este domingo eh, mm -hmm. Y para Senoví que se ha elegido el mejor, Así quien es. haga más por su gente. Muchísimas gracias Jorge. Jorge. Nosotros, nosotros vamos a una breve pausa. Mantenga usted la sintonía porque nos queda mucho más acá en De Mañana. Vamos a la pausa.